Efectivamente, los efectos de la, de la pandemia que está viviendo el mundo ha tenido dentro de sus principales afectados, en términos de industria, al turismo. Eh, el, la razón es bien simple. La, la, la principal forma de cuidarse respecto a esta pandemia es restringiendo la movilidad, ¿cierto? Y el turismo necesita de movilidad para poder existir. El turismo es, por definición, presencial, no tiene un sustituto. Eh, a la presencialidad. Eh, nosotros en Chile no estamos ajenos a ese impacto en el último tiempo, para que hagamos un orden de magnitud. En un año razonablemente normal llegaban a Chile cerca de 3 millones y medio, 4 millones eh, de turistas. El año pasado eh, llegaron un poquito más de un millón y eso es porque en los meses de enero y febrero, cuando todavía no había pandemia, llegaron gran parte de ellos. Es decir, durante gran parte del año eh, no tuvimos turistas eh, internacionales. Y la movilidad interna, que representa los viajes de chilenos dentro de Chile, representan como un 68% de los ingresos del turismo, también se vio eh, fuertemente eh, afectada, producto de que el, de las cuarentenas, la restricción a la movilidad, no podíamos tampoco movernos nosotros eh, durante, eh, dentro de nuestro territorio. Nosotros creíamos, además, todo el mundo quiso creer que esta pandemia iba a ser más corta, sin embargo, eh, esta temporada recién pasada, en donde nosotros queríamos pensar que iba a ser una reactivación para el sector, tampoco fue así, por lo tanto la situación es muy, muy, muy difícil y, y ha sido muy dura para las empresas de estudio. Hay tres áreas que son muy importantes de, de hacerse cargo. La primera es la sobrevivencia. ¿Cómo logramos nosotros eh, que la mayor cantidad de empresas del sector turismo, no olvidemos que en Chile eh, cerca del 90% de las empresas del sector turismo son en micro y pequeñas empresas? Eh, ¿Cómo hacemos que sobrevivan este periodo de hibernación en donde no han podido trabajar? Y ahí hay, eh, están las ayudas económicas que como gobierno y como Estado hemos prestado para el sector. Lo segundo que es muy importante es eh, la puesta a punto, la preparación. ¿Por qué? Porque eh, cuando se reactiva el turismo, cuando po po podamos volver a hacer turismo, el turismo va a ser distinto. Necesariamente los requerimientos, las peticiones del sector eh, turismo de los turistas van a ser distintas, eh, no solamente porque eh, la oferta del turismo tenga que cumplir, por ejemplo, eh, con protocolos sanitarios, eh, ...con una serie de medidas que hagan del turismo una actividad segura... ...sino que porque también el turista va a demandar cosas distintas... ...y ahí nosotros hemos eh, intentado aprovechar este periodo de cierre... ...para precisamente poder entregar estas herramientas ...a la mayor cantidad de empresas del turismo posible. Y lo tercero ya es prepararse propiamente para la reapertura... ...es decir, cuando la condición sanitaria lo permita... ...estar en condiciones de eh, aprovechar esa instancia de movilidad de reapertura y estar a tono eh, con ese desafío y en esos tres escenarios es donde eh, en Chile y en el mundo hemos estado eh, trabajando parte del proceso de reactivación nosotros logramos verlo a fines del año pasado cuando ustedes se acordarán a fines de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero tuvimos una, una situación sanitaria un poquito mejor y logramos cierta reactivación del sector sin embargo ahora lamentablemente estamos de nuevo eh, con medidas sanitarias muy estrictas porque siempre lo que tenemos que hacer es privilegiar el cuidado de todos nosotros Como lo ha dicho la, la autoridad sanitaria, logrando nosotros eh, tener más o menos al, al, al 70% de la población vacunada, eso va a permitir efectivamente ir flexibilizando las restricciones a la movilidad y que podamos ir recuperando el espacio y el terreno que la pandemia nos había quitado. Y, por supuesto, eh, el exitoso proceso de vacunación que estamos teniendo eh, en Chile eh, nos da esperanza, no, no, nos da esperanza de que nosotros vamos a recuperar la movilidad interna eh, incluso antes que otros países del mundo. Y es por eso que es tan importante hacer el llamado a las personas a que se vacunen, que se vacunen cuando les corresponde, porque eh, la vacunación no solamente es un acto de protección a la salud individual de quien se pone la vacuna, sino que también es un acto de, sol de solidaridad con la sociedad completa que nos va a permitir ir retomando eh, eh, mayores espacios de libertad y de movilidad. Y respecto a la, a la movilización internacional, ahí todavía hay desafíos pendientes. Y yo diría que los desafíos pendientes están en dos dimensiones. Una que es eminentemente sanitaria y otro que dice relación a una política de carácter eh, internacional. Eh, ¿De carácter sanitario por qué? Porque todavía hay... Eh, eh, dudas o todavía falta tiempo para tener ciertas certezas respecto, por ejemplo, a cuánto tiempo eh, dura la inmunidad que entregan las distintas vacunas, ¿cierto? Entonces, la medida que nosotros vayamos eh, construyendo certezas sanitarias de cuánto tiempo dura la inmunidad, eh, por ejemplo, si sirven o no sirven las vacunas para las nuevas cepas, eh, vamos a tener eh, mayor posibilidad de que la vacuna sea eh, o, ...o este documento de, de vacunación sea eh, algo que nos permita una mayor movilidad internacional. Y ahí yo creo que eh, instituciones como la Organización Mundial de la Salud y todo... ...tienen un liderazgo muy importante para ir eh, dándonos esa información y dándonos esa certeza. Y lo otro que es muy importante es que los distintos gobiernos y los distintos países... ...vamos a tener que ponernos de acuerdo en cuáles son las vacunas que se van eh, a, a aceptar... ...y eh, cuál va a ser el procedimiento de chequear... ...ese proceso de vacunación, porque ahí hay dos cosas que no pueden ocurrir, creo yo. Eh, lo primero es que nosotros hemos visto, por ejemplo, que la Unión Europea... ...que ha avanzado en un pasaporte sanitario dentro de las fronteras de la Unión Europea... solo lo hace respecto de las vacunas eh, que ellos en sus países están utilizando, ¿cierto? Y eso deja fuera gran parte de, la, de los países que han optado por otras vacunas, por ejemplo... Eh, y también respecto a cómo se va a hacer para que esto no sea una discriminación para algunos países que eh, van más lento en los procesos de vacunación o que no han tenido la posibilidad de tener procesos de vacunación más expedito y más exitoso. Entonces, eh, si bien es cierto, eh, eh, es una... Es una, es una eh, es una posibilidad en la que estamos trabajando y nosotros como turismo, eh, como autoridades de turismo, junto a la Cancillería, junto al Ministerio eh, de Salud, estamos trabajando activamente con otros países de la región y del mundo. Eh, eh, en eso todavía hay eh, ciertas eh, dudas, ciertas instancias que hay que resolver. Eh, definitivamente sí, eh, nosotros hemos estado trabajando intensamente, no solamente a, a, a nivel eh, de la Alianza del Pacífico, sino que la, de la región completa. A nosotros como Chile y a mí en particular nos tocó encabezar una mesa eh, de trabajo en la OEA, en donde lo que hicimos fue en diciembre del año pasado, a fines de noviembre del año pasado, eh, hacer un trabajo muy intenso para poder homologar los criterios y los estándares de los protocolos sanitarios para las distintas actividades en donde después de este trabajo que nosotros hicimos, pusimos a disposición de todos los países de la región cuáles eran las mejores prácticas en términos de protocolo sanitario y cuáles debían ser los pisos mínimos que nosotros compartiéramos entre los distintos países para transformarnos en un destino, ya no individual cada país, sino que como región en un destino seguro. Y hemos seguido trabajando en eso respecto a las posibilidades de moverse dentro de la región o de la Alianza del Pacífico, también, sin embargo, ahí tenemos un desafío, que es poder, es poder de alguna manera, eh, eh, estar en igualdad de condiciones respecto al tratamiento que se hace de la pandemia. Entonces, como eso es muy difícil de hacer, y, y la situación de vacunación en los distintos países es muy distinta, eh, la, la opción que hemos tomado nosotros como gobierno es eh, poner todo nuestro acento y todo nuestro eh, nuestra énfasis en que los chilenos... Eh, Adquieran la, la inmunidad a propósito de la vacuna lo antes posible. ¿Y qué va, qué va a decir eso? Que en el fondo, cuando eh, eh, tomemos la, la inmunidad a nivel eh, nacional, eh, ya no va a ser tan importante eh, cuál es la condición del que viene. ¿Por qué? Porque vamos a estar nosotros inmunizados frente a la, eh, a, la, a, a, a la pandemia, frente al COVID. Entonces, si bien nosotros por un carril estamos fuertemente eh, intentando apoyar este proceso de homologación a nivel internacional y regional, eh, nuestro énfasis está en garantizar y hemos puesto todos los esfuerzos ahí y hasta ahora está dando un muy buen resultado en que el proceso de vacunación sea rápido y exitoso para todos los chilenos y eso nos permita obtener un mayor grado de seguridad y de libertad frente a la pandemia.